Hola amigos, bienvenidos una vez más a un nuevo tutorial En esta oportunidad vamos a aprender a Actualizar un plugin o un tema de Wordpress Manualmente Muy bien, como pueden ver aquí estoy en mi administrador De Wordpress, estoy en el, en el backend eh, Tengo instalado aquí GP Premium en la versión 1.8.2 Bien, eh, voy a actualizarla a una versión más reciente Ok, entonces eh, lo primero que tenemos que hacer es ir a cPanel. Bien, entonces vámonos a cPanel. Bien, estamos aquí ya en nuestro cPanel. Vámonos a administrador de archivos. Muy bien, vámonos a irnos a la carpeta public-html. Le damos doble clic allí. Luego vámonos aquí a la carpeta que dice wp guion medio content y luego la carpeta que dice plugins bien estamos vamos a actualizar manualmente un plugin pero también pueden hacerlo con los temas a propósito si necesitan algún plugin o un tema premium de WordPress pueden ponerse en contacto conmigo muy bien entonces damos doble clic aquí donde dice plugin y el plugin que voy a actualizar es este de aquí gp guion medio premium lo vamos a comprimir, este plugin lo vamos a comprimir porque si algo resulta mal, lo, vamos, lo podemos volver a reinstalar. Muy bien, entonces voy a comprimir este plugin. Clic derecho y le vamos a Compress. Bien, lo va a comprimir aquí en, la, en, el mismo, en el mismo directorio. Le damos a Compress File. Muy bien, ya lo comprimió. Vamos a recargar la página. Vamos a buscarlo nuevamente en public-html, en la carpeta wp-medio-content, en la carpeta plugins. Y fíjense, aquí ya está comprimido, ¿sí? Está comprimido. Muy bien, entonces este, este archivo vamos a, no lo vamos a dejar aquí, en, aquí en, esta, en, esta, en este directorio, sino que vamos a moverlo. Vamos a moverlo hacia la misma hacia el mismo directorio de public-html. ¿sí? Vamos a moverlo. Bien, entonces ya está movido. Si, lo, si nos vamos nuevamente al directorio de public-html, aquí ya lo tenemos. Fíjense, ahí está. ¿Sí? Muy bien. Vámonos de, de nuevo a la carpeta WP-medio content vámonos a la carpeta plugins y aquí este es el que, de, que queremos actualizar verdad entonces vamos a eliminarlo de aquí lo eliminamos vamos a evitar la basura y eliminar permanentemente confirmamos fíjense ya lo hemos eliminado muy bien entonces ahora aquí vamos a instalar el, la nueva actualización entonces ya nosotros tenemos que tener en una carpeta en nuestro en nuestra computadora eh, ya preparado el archivo SIF de ese plugin o de ese tema Muy bien, entonces yo, le voy, yo ya lo tengo Entonces le voy a dar aquí a cargar Voy a seleccionar Yo lo tengo aquí en mi escritorio Tengo en esta carpeta En esta otra carpeta Y aquí lo tengo GP Premium este está, Esta es una nueva versión Entonces le voy a poner abrir Para que cargue Listo, ya está cargado Vámonos a actualizar Bien, vámonos de nuevo aquí a Plugins uh, Vámonos a la carpeta HTML La public-html A la carpeta wp content A Plugins Y aquí lo tenemos, ven el archivo zip ya cargado Ahora lo vamos a descomprimir Vamos a descomprimirlo Extraemos aquí lo extraemos, cerramos, vamos a recargar, hacemos todo el procedimiento nuevamente y fíjense aquí ya lo tenemos, ya lo tenemos, sí, entonces vámonos nuevamente a nuestra página. Muy bien, nuevamente estamos aquí en nuestro administrador backend en, el, en nuestro Wordpress. Vamos a recargar ahora esta página y debería actualizar a la nueva versión. Entonces recargamos y fíjense ahí ya está actualizado a una versión más reciente. Muy bien amigos, espero que este video les haya servido. Recuerden, si necesitan algún plugin o algún tema premium de Wordpress, pueden ponerse en contacto conmigo. Nos vemos hasta la próxima.